Tenemos aquí la fórmula de la densidad, que es una expresión algebraica, simplemente es una expresión matemática en la cual aparecen operaciones. Pues aparece el igual, aparece una división, etc. ¿Qué son las variables? Pues las variables son cada una de las letras que tenemos aquí. La m representa la masa, la v representa el volumen, y esta letra griega que se llama ρ representa la densidad. Bien, si queremos despejar alguna de estas variables, pues evidentemente la densidad ya está despejada, esta es su expresión, pero si quisiéramos despejar la masa, tenemos que tener en cuenta las reglas eh, cuando eh, trabajamos, por ejemplo, con ecuaciones. Pues se aplica las mismas reglas. Si tenemos un término que está multiplicando a todo un lado de la igualdad, pasa al otro lado dividiendo a todo el otro lado de la igualdad. Y Si tenemos un elemento que está dividiendo a todo un lado de la igualdad, puede pasar al otro lado multiplicando a todo el otro lado de la igualdad. Vamos a verlo. Por ejemplo, si quisiera aislar la masa, despejarla de esta expresión, pues lo puedo hacer quitándome de en medio el volumen, que es lo que me molesta ahora mismo. Bueno, pues como el volumen está dividiendo a todo un lado de la igualdad, está en este lado dividiendo a todo, puede pasar al otro lado multiplicando. ¿vale? Así nos quedaría que el volumen por la densidad es igual a la masa. Si lo dejo un poco más ordenado, porque habitualmente ponemos a la izquierda aquello que queremos despejar y a la derecha el resultado, pues digamos que la masa es igual a volumen multiplicado por la densidad. Muy bien, ¿qué pasa si queremos despejar el volumen? Bueno, pues parto de mi expresión inicial. vale El volumen lo tengo aquí abajo, entonces lo querré poner arriba y querré que esté eh, pues el solo y eh, aislado. Bueno, pues como el volumen está ahí, voy a dar un paso igual que antes. Como está abajo, dividiendo a todo lo voy a pasar al otro lado multiplicando a todo. Así que me queda que ρ por volumen es igual a la masa. Densidad por volumen igual a masa. Bueno, pues ya tengo el volumen en un sitio un poco mejor. ¿Qué me sobra aquí con el volumen? Pues me sobra la densidad, que como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Así que el volumen me queda igual a la masa partido por la densidad y con esto ya tengo despejado el volumen estas son las matemáticas que necesitamos para trabajar con la densidad y eso es todo